Precisamente, Siquio, con todos los enlaces que usted tiene, todas las amistades, y en un gobierno de Luis Abinader será una de las principales personas de acercamiento al presidente, eh, ¿qué haría usted en favor de una familia tan, tan vasta como es la familia que fueron afectadas con el caso de los MUNED? ¿Qué, ¿Qué podrían ellos escuchar de usted? Mira, yo creo que... Eh... Ese es un caso que, hablando realmente, eh, pertenece a la justicia. Yo creo que la justicia, eh, en un caso donde están involucradas tantas personas que eh, vivían de esos intereses, de esos ahorros, que eran para muchos de ellos los últimos eh, ahorros de su vida, eh, la justicia tiene que tener una mayor interés, agilización, de un caso prioritario, vamos a llamar, que es ese caso. Porque yo tengo entendido que esa familia mm -hmm. este, eh, deben tener bienes, aparte de la compañía Munex, sí. con que ellos responder. Y hay que sal, eh, salir con algo práctico. Yo me solidarizo y voy a, a estar como alcalde al lado de los intereses de esa gente que han sido engañadas, momentáneamente. Sí. Eh, mañana podríamos Esperemos decir que, que no fueron engañados sí. cuando le cumplan. Agilizar ese cumplimiento. Y hay que buscarle una salida inteligente, porque lamentablemente esa compañía no está bajo el sistema de la suspendencia de sí, banco correcto. no está y cayeron en ese sí, error. Sí. eso era, eso era mi, base de confianza mi solidaridad permanente eh, y hasta mi asesoramiento sí. para buscarle una salida yo creo que práctica, sí. Usted siempre tiene presentaciones eh, buenas para sí, eh, dar una salida a eso una hemos hablado de planes los regidores sí. pero hay funciones que son específicas del ayuntamiento y para mí han sido mi preocupación de tiempo y hay latente aquí hubo un programa con la encargada de actual del cementerio en la administración de Siquio el tema cementerio de una vez y por todas tener que los campos santos sean espacio de descanso definitivo de nuestros seres queridos eso hay que resolverlo ¿cuál sí, es tu eh, visión? Como tú lo has dicho, ese es el lugar de descanso... Definitivo, que, definitivo. este Yo he visto honestamente hablando que los cementerios están muy limpios. Y, y, pero eh, de lo que se trata es de, de más seguridad, más vigilancia. Que es factible resolverlo. Sí. Y yo lo voy a resolver. Usted se compromete. Yo me comprometo con eso. Ahora... Hay un tema que yo no quiero dejar de tocar, porque la, el público dirá, pero si sí yo hay tres temas que lo menciona permanentemente. Bueno, bueno, yo siempre hablo de la juventud, hablo de eh, las obras de desarrollo, yo hablo de algo que atormenta permanentemente la sociedad, es la seguridad ciudadana. Y toca una coincidencia, que ese tema que tanto yo he tocado, que he dicho porque no es una función eh, de las prioritarias de los ayuntamientos, que yo voy a involucrar este, al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís en colaborar para que haya una eficiente seguridad para los ciudadanos. Especialmente las mujeres, que son las más débiles y las más agredidas con los feminicidios. Yo repito y reitero, ¿Qué gran noticia el 1 de enero entrando el año? Cuatro feminicidios. Cuatro mujeres asesinadas, agredidas. Eso fue, eso fue eh, terrible. Eso, eso es brutal. Entonces, toca la coincidencia que ese es un tema porque yo, a, a, a, como yo le digo a esta ciudadanía que yo me manejo técnicamente con especialidades. Este, pero ¿qué pasa? Que yo miro las encuestas y en las encuestas dicen que uno de los tormentos más grandes es algo que se le ha ido de las manos a este gobierno que es la seguridad ciudadana entonces yo pienso involucrar al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís en trabajar para que los ciudadanos puedan transitar con más libertad y más seguridad y mucha gente me pregunta bueno, ¿Y cómo lo hará? yo te voy a decir cómo yo lo haré como esto es un problema de todos, que nos afecta a todos. Yo, como alcalde, tomaría el liderazgo de esa idea. Y al primero que llamo es al gobernador de turno. No importa de qué partido sea. A los comerciantes, a las universidades, a las iglesias, a los mayoristas, al jefe de la policía local al jefe de los bomberos, al jefe del ejército, al jefe de AME, al jefe de agricultura, al de medio ambiente. Todo de lo que es la sociedad civil completa y oficial. No sé sí, qué. Y, permíteme, uh -huh. y haríamos, un, elaboraríamos un programa con la colaboración de todos. Y me gusta hablar con ejemplo. ¿A qué puede aportar el ayuntamiento para eso? Bueno, miren, eh, 20 policías municipales entrenados para eso. Dos eh, camionetas, eh, 10 motores. Eh, ejemplo, ah, ¿qué puede colaborar la gobernación? Bueno, aquí no hay, pero la gobernación tiene un vehículo. Eh, la policía nos dice, bueno, no tenemos... Eh, ni combustible para ese plan ni tenemos vehículos bueno, ahí van a venir eh, los mayoristas los comerciantes, mira nosotros aportamos tanta motocicleta entonces es un programa que por nuestra tranquilidad participaríamos y nos involucraríamos todos eh, te estoy poniendo un ejemplo sí. que hay que afinarlo hay que trabajarlo, pero que es posible, porque toda la consulta de especialistas que le he hablado de eso, me han dicho eso es una magnífica idea y es aplicable.